Buenas tardes, eh, mi nombre es Johnny Díaz mm, eh, Prácticamente hoy, 12 de octubre eh, Estamos terminando el sembratón que ha promovido el Instituto Sinchi Este trabajo pues eh, hemos tenido pues, un buen resultado porque estamos reforestando en los espacios en donde no hay árboles como palmas, um, árboles frutales, maderables, entonces pues um, la gente de la comunidad de están muy contentas, um, todos los líderes, todo lo que han trabajado pues muy bien, hay, hay un buen resultado, eh, hoy precisamente hemos terminado esa siembra que ha que nos ha liderado el Instituto Sinchi y precisamente hoy el Día del Árbol. Muchas gracias.